¡Hola, me yo tenía ya la tableta digitalizadora y todo eso, de hecho ahorita estoy haciendo una serie de como tatuajes algo así, que me encargó un chico que se los va a tatuar de México yo, y también le puse las astas de un reno de chorita en un Instagram que he publicado, no el digitalizado ya para él, que publiqué nomás el un tatuaje, yo me voy a, a sacar el tatuaje pero créanme, bebés, que va a estar súper guay bueno, bebés interiorismo es un chico español tan, no tan chico